Hola amigos de Al Día, nos encontramos desde las instalaciones de la Policía Nacional acá en el distrito Quevedo, Mocache, lugar donde en estos momentos se registra una novedad, dos personas aprendidas por el presunto delito de robo de una motocicleta. Vamos a conversar con el coronel... Wilson Torres, jefe del Distrito de Policía, quien va a informar sobre este suceso. Bienvenido, coronel. Cuéntenos qué fue lo que pasó acá. Sí, muy buenos días a toda la comunidad del Cantón Quevedo. La Policía Nacional seguimos trabajando, seguimos realizando operativos en coordinado con todas las unidades eh, de la Policía Nacional, con Policía Judicial, con antinarcóticos, con inteligencia, con nuestro grupo operativo especial, con el grupo operativo motorizado, que ellos hacen ruido en la ciudad para para construir paz y tranquilidad para toda la comunidad. El día de hoy en el sector de la Valderamina, el grupo operativo motorizado se encontraba haciendo... haciendo un operativo de registro de personas de armas y es así que dos motocicletas al circular por ese sector les hacen, les hacen detener y al ver a la policía ellos quieren evadir y se procede una persecución y les detienen y al realizar esta, el, el registro a uno de, de los ciudadanos se les encuentra un arma de fuego eh, tipo pistola, de igual forma vemos también las motocicletas vemos eh, la motocicleta pulsar color negra que originalmente es de de color o rojo o roja que hay, tenemos información que está esta, eh, una motocicleta de color rojo de las mismas características era la que causaba muchos problemas en el robo a personas a, a, a toda hora a roba personas a, a motocicletas y a, robo a carros y tenemos información que esta la placa la placa de esta motocicleta no corresponde a, a dicho vehículo de igual forma vamos a seguir levantando más información y a ponerles a órdenes de la justicia para que esta gente para que esta gente se encuentre ya en un lugar que no pueda causar más daño a la comunidad, que es tras las rejas en la cárcel. ¿Se ha, ¿Ya ha tomado los datos de las personas aprendidas, coronel? No, todavía no, estamos levantando información, hemos, hemos estado verificando los vehículos, como le manifesté, que, que la placa de la, de la una motocicleta no corresponde a la misma. Pero se descarta que son menores de edad. Se descarta hasta aquí. Estamos rematando todavía eh, información, eh, datos. Eh, recién se realiza este, este operativo. El llamado a la comunidad, coronel. Que confíen en su policía, que pongamos la denuncia. La denuncia es tan importante para ver eh, que estos procesos judiciales no se caigan. Tenemos. Tenemos que respaldar a los presidentes de la policía y perder ese miedo, solamente perdiendo ese miedo porque la responsabilidad de la seguridad no es única de la policía, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero se nos puede caer cuando no hay las denuncias, cuando, cuando la gente no colabora, pero en estas últimas semanas yo quiero agradecer esa valentía de esa comunidad, de la comunidad, de la gente que... Que, que está perdiendo ese miedo y presenta las denuncias. También un llamado también a la justicia, a los señores fiscales, a los señores jueces, a todas las autoridades, a unirnos a toda esa sociedad, a las iglesias, a, a, las, a las organizaciones eh, sociales, comunitarias, indígenas, para trabajar juntos. Solamente juntos y unidos no nos pueden ganar unos cuantos delincuentes. Okay, gracias, coronel. Eh, ahí la información del coronel Wilson Torres, jefe del distrito de policía, Quevedo Mocache, quien ha informado que se realizó un operativo policial, lugar en, acá en el cantón Quevedo, donde dos personas habrían sido aprendidas, donde dos personas fueron aprendidas y eh, habrían encontrado, según la policía, estas motocicletas, también los habrían encontrado con armas de, de fuego por motivo por el cual pues, han sido aprendidos. Las personas están allí, resguardadas por elementos del grupo de operaciones motorizadas, como ustedes pueden observar. En estos momentos también se levantan los respectivos indicios para determinar si las motocicletas son sustraídas, o sea, robadas, eh, tienen algún tipo de denuncia, y si es así, pues el propietario debería acercarse acá a las instalaciones policiales. El jefe de la policía, Wilson Torres, ha mencionado que la, bicicleta, eh, la motocicleta pulsar que podemos observar aquí en pantalla en este momento era originalmente de color rojo era originalmente de color rojo sin embargo habría sido eh, pintada de otro color para cometer presuntos actos ilícitos eso es lo que menciona el jefe de la policía acá del distrito quevedo mocache quien ha referido de que este también fue uno de los motivos que llamó la atención a los elementos policiales porque en días anteriores se manifestó que una motocicleta con similares características estaba vinculada a unos delitos de robo acá en el cantón acá en el cantón eh, Quevedo, hecho por el cual pues llamó la atención de los elementos policiales, procedieron a, a detener la marcha de estos vehículos, pero al obtener respuesta negativa se generó una persecución terminando con la aprehensión de los ciudadanos a quien habrían encontrado con armas de fuego. Esa es la información, amigos, que les tenemos desde acá del Distrito de Policía Quevedo, Mocache, lugar donde se ha registrado este hecho. Ahí en cámaras ustedes pueden observar que la motocicleta estaría pintada de otro color. Su color original era rojo. Las placas de esta motocicleta son IJ451P, al menos esa es la placa que está aquí colocada en esta motocicleta. Y la otra motocicleta de color azul es AA987Q. O sea, AA987Q es la placa de esta motocicleta color azul que ustedes pueden ver aquí en las tomas. Esta es la información, amigos, del día que les podemos llevar desde acá, desde el distrito Policía Quevedo, Mocache, lugar desde donde les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, también revisar nuestra información a través de www.aldia.com.es. Gracias a todos los que han permanecido conectados.